Buenos días, Juan Carlos. Este, días. Yo vengo de, de la comunidad del río Atabapo, vivo en la comunidad de Playa Blanca. Y bueno, yo allá tengo ya un año y medio de monitoreo. Me sirve a mí mucho el, el proyecto de monitoreo porque en verdad no tenía conocimiento en nada de lo que estaba pasando en mi comunidad: este, qué, qué especies estaban disminuyendo, qué especies más estaban en abundancia. Y bueno, eh, Gracias con, con todo el apoyo de, del Instituto Sinche y eso estamos logrando algo que en verdad nos sirve para nosotros, porque este, lo estamos, este, esto lo que estamos haciendo es para nosotros, la comunidad, no es para, pa, por ejemplo, para pa ellos, sino es para pa uno mismo, el, el beneficio es para uno mismo. Sí. Ya yo llevo un dos años y medio de monitoreo y las especies más que usada que usamos nosotros ya es el cabezón y el chipiro son los que más abundan en el tiempo de abril en el, en el tiempo de abril siempre pongo cacure agarro 3 4 5 6 cabezones en cacure y también en, en cuando el agua está creciendo agarro pareteado chipiro y bueno todo eso es bueno porque en verdad uno está conservando también para toda la generación que viene después de uno, porque ya uno, por ejemplo, ya se está envejeciendo y todo lo que estamos haciendo es espectacular. Y cuénteme ahora usted allá de su... ¿De mi región? Ajá. Bueno, ya este, ¿no? Mi nombre es Juan Carlos, vengo de la comunidad Carrizal trio Gaviales. Eso es de la... De la... Del, del O sea, a una, una hora de 45 de la capital de, de Kiriniri. Uh -huh. Es un resguardo uh -huh. indígena donde habitan dos genios que son Puinabi y siquani Prácticamente, yo estoy ahí como corredor de monitor. O sea, me gusta mucho el proyecto que estamos haciendo. Es porque estamos conservando nuestro territorio, ¿no? O sea, que, que cada quien, que cada monitor cuida uh -huh. su, su territorio. Entonces, para que el día de mañana... No pasemos con lo que está pasando en algunas regiones, que están se, se están acabando en especie de la fauna. O sea, en algunos casos, siempre hemos tenido una, una, una conveniencia en cuanto a las la cacerías. Porque prácticamente ahorita lo que estamos, está en vía de extensión son las dantas y los cajuches. Prácticamente porque son, no son por las cacerías a veces, sino porque por la inundación que ha pasado, prácticamente se han muerto todos los animales que, que son como cuadrúpedos, ¿no? sí, sí, sí. pero en cuanto a los micos eso sí abunda en abundancia, pero gracias a este estudio que nosotros como son monitores llamamos un control ahorita, prácticamente el, al inicio de este de este proyecto la comunidad no entendía de cómo iba a ser, o sea ahorita ya se están, están dando de cuenta que se, se Usted, se están... ajá, Una preguntita Juan Carlos, usted cuando, usted, ¿qué reglamento tiene... Este, de cultura para pesca usted. O sea, la, la cultura de nosotros ajá. que utilizamos son la, la, el anzuelo y el guaral, pero más no utilizamos la escopeta de vez en cuando, porque ahorita como la, la cacería no, no nos permite... Bueno, utilizar mucho. en caso de nosotros allá por el río Tabapo, o sea, para esta época, así como está el agua, ya está mermando mucho, entonces... Ne, ahorita yo tengo, o sea para agarrar así, chipiro, o sea tengo mi cacure, uh -huh. le meto carnada de, de <coughs> cuando raspan la yuca, no, Sí. queda el cerepe esa a la concha, entonces, con eso yo llego, lo recubo en un balde y lo, lo echo allá en el cacure, entonces eso dura dos, dos días y medio uh -huh. y, es, y ya para los tres días comienza a soltar un olor y uh -huh. con eso capturamos, o a sea, los chipiros así para uh -huh. consumo allá. Sí, ahorita lo que están, lo que se más, más abundan es la, la matamata ahorita que van a poner los huevos y los cachirros que se van a encontrar en las lagunas. Pero ahorita que también viene la época de verano, lo van a poner los huevos a las tortugas, o sea, en las playas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos, como, como dije al principio, tenemos que, que cuidar nuestro territorio porque entra una persona solamente para aprovechar de eso. No para el consumo, sino que ellos lo, lo van y lo, lo agarran y, y, y lo venden. En el caso, como usted me está diciendo, de Cachirre, allá en, a, a un kilómetro de la comunidad de Playa Blanca está el caño Cuitara, que llama. Nosotros siempre eh, mantenemos ese caño porque nos pertenece a nosotros, nuestro resguardo. Y siempre vamos en el caño y se consigue un cachirre, dos cachirres. Pero nosotros matamos es de a uno, yo capturo uno nada más como paja consumo claro. sí porque ahorita en el caso del cachirre ahorita sí va a estar buena la, la, la, la, la captura pero en el mes de invierno es un, no, se nos hizo un poquito difícil porque todavía se inundó eso y se metía para allá para adentro y fue un poquito difícil para la, la captura de cachirre pero ahorita este... sí, para los conteos y todo eso se va a estar pero, un poquito pero Juan Carlos fácil. una preguntita usted cuando qué, qué, regla, qué tiene usted para pescar ¿Ar, arpón Flecha, qué sé yo. O sea, el, el, el elemento que utilizamos uh -huh. nosotros es el, el arpón, solamente el arpón. El arpón y. Solamente eso. En el caso mío, por el por el atabapo, este tiempo eh, se consigue mucho venado en la sabana. Pero siempre, cuando tenemos cuando tengo capacidad de que compro un tiro y algo y eso, este, para uno solo, como para consumo nada más. Y como tenemos las trampas, los que ocurre con eso capturamos lo que así más más fácil para agarrar lo que es chipiro. Y... Sí, gracias a nosotros a la, a la tecnología que nos hizo, que nos prestó ahorita por parte del instituto Sinchi, que estamos llevando un control de los cuantos animales tenemos en cada territorio ahorita. Y cuántos animales son los que hacen falta. Este, en, en este caso, espere, en este caso, no, no hemos, no hemos registrado lo, el video de los cajuches porque prácticamente ellos se llevaron la inundación. Pero más que todo son, son los que abundan son los cuajiles y, y los picures que, que están se están reproduciendo nada más. Ahorita, por ejemplo, como está el agua así, que ¿Qué, ¿Qué clase de trampa utilizan ustedes para...? Oh, no ahorita, en el caso de nosotros, como la etnia si puna no utilizamos ninguna trampa, solamente utilizamos el anzuelo y la malla para el consumo. No ¿Cómo, ¿cómo, no? hacen ustedes, ¿Cómo hacen ustedes para agarrar la matamata? La matamata la buscamos por medio... O sea, en el mes de marzo es que va, va a estar bajita el, el caño. Entonces uno se fije por las burbujas y por la, por la, la que flota o sea, uno va al caño, una laguna que tenemos que se llama Laguna Gé, ¿no? Ahí es donde se consigue todas la, las especies, que son el, eh, el cachirre y la mata-mata. Eh, lo que pasa es que allá en mi, en mi resguardo, en mi resguardo de la Tabapo, el monte, la, o sea, la, la, la especie de monte de, de la orilla de la Tabapo no es monte alto, alto no es monte, ¿cómo te digo? Vegetación. Alto. Son vegetaciones, pero no no muy elevados, o sea, los, los árboles no son muy, no, sí, entonces ahí poco existe que te como te digo, poco existe, el, o sea, pepas de, de donde, se come, por, donde se come por ejemplo el cabezón que coma pepa, entonces él, él tiene ellos tienen una época que que uh -huh. ellos remontan uh -huh. cuando en el tiempo de de en el mes de abril uh -huh. cuando va creciendo cuando está el agua creciendo ellos tienen una parte donde ellos suben uh -huh buscan para las orillas del, de los caños, así, entonces ahí es donde uno los captura con, qué sé yo, con careta y así. Sí, porque ahorita en, en nuestra región allá arriba, este, para el río Gaviere no, no sé, este cabezón ni chipiro. Los que más, allá más abundan son los, este, la matamata, el cachirre, los trepadores, el tigre, el cajonche, el picure y la lapa, son los que más abundan en cuanto a la... En, en el monte, ¿no? En el caso mío, por ejemplo, por el río Tabapo yo tengo dos cacures. Voy y los dejo, los reviso cada tres días. Pescado siempre, siempre agarra pescado, pero sí. como pescado no, con pescado no estamos, eh, nosotros somos monitores de fauna, no de pesca. Entonces, estamos en el conteo de lo que es chipiro y eh, Entonces, con esos dos cacures que tengo, siempre agarro chipiro y eso sí porque una vez yo el tío mío me intentó hacer un kakure no haciendo una experiencia para ver si qué encontramos pero como usted dice no no encontramos ni uno solamente se está lleno de puro pescado no encontramos ni chipiro ni tortuga no eso porque eso no, no hay ella solamente ah, estamos haciendo un ensayo eh, o sea estaban haciendo un, ensayo, un usted. ensayo cuánto una pregunta Juan Carlos este cuántos años tiene usted de monitor yo tengo o, Dos años y medio. Dos años y medio. Bueno, y ya está bien. Por el, por el momento estoy. Ahora sí me estoy enterando más de lo que estoy trabajando. O sea, el trabajo que ¿Usted tiene trans transecto allá en el Tenemos transecto, pero ahorita, como la inundación se nos hizo un poquito difícil, entonces no pudimos alargar más el, el, el transecto. O sea, lo que estamos trabajando allá son con las trama cámaras trampa, con de los cachirres, con tía de las tortugas. Y si sí, eso no, porque están haciendo ahí. Ah. Y el registro de cacería, que llamo un control ahí para saber con qué contamos, o sea, o sea que con qué estamos haciendo. Así. Bueno sí. Bueno Juan Carlos, gracias por contarnos por contarme y yo le conté también de lo mío. Y así, bueno, es bueno estar porque nos estamos, nos estamos uniendo ustedes de aquí del río Guaviare y yo de la tabapo. Entonces ahí, usted no sabe también cómo es el movimiento allá de, o sea, como... Sí, del, del río. Y tampoco yo no conozco también cómo es allá el río, ah, río, río Guaviare, sí. Entonces, sí, porque es una, una extensión grande de una vegetación muy distinta que aquí, porque el río allá es muy como muy... muy sucio el agua, prácticamente, y mientras que este agua es un poquito claro, como entonces, gracias a usted también por la, la enseñanza, que, por la experiencia. Sí, o sea, claro, contarnos la, la experiencia de lo que lo que estamos haciendo sí. ahorita. Y gracias al instituto sí, también que nos sí, está claro, haciendo una claro, enseñanza eso, más. Sí, claro. Y, y le estamos enseñando prácticamente sí. también a nosotros, a nuestro, nuestros sí. niños, a nuestros papás, sí. a nuestros hermanos, todo eso. Y yo creo que por medio de eso también nosotros, nosotros como comunidad nos estamos fortaleciendo, porque prácticamente claro. en la comunidad donde yo estaba, Antiguo antes no se hacía eso, sino que abusaba, ¿no? Pero mm -hmm. siempre y cuando ahorita ya se están llevando un poco. Gracias por... Bueno, gracias a usted, man, por contarme la historia de, de su régimen.